Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar sobre la innovación educativa en España. Conceptos como visual thinking, educación socioemocional, robótica, gamificación, aprendizaje cooperativo... Pueden sonar un poco a hobbies, pero la realidad es que se están convirtiendo en protagonistas en muchísimos centros educativos en España gracias a diferentes proyectos de innovación educativa que se están llevando a cabo dentro de España. Según la OCDE, la innovación educativa se produce cuando los centros educativos introducen productos o servicios mejorados o nuevos dentro del sistema educativo, como planes de estudios, recursos educativos, nuevas pedagogías, diferentes formas de trabajar con los alumnos, nuevas maneras de comunicarte con ellos y sus familias. La educación en España y en otros países que forman parte de la OCDE ha sufrido una evolución en los últimos años pero como toda evolución ocurre coexistiendo con prácticas y dinámicas también un poco antiguas entonces a lo mejor hay que pararse y buscar esas iniciativas y, esos, y esa voluntad de innovación que seguro en tu centro educativo también está teniendo lugar uno de los cambios más significativos es la manera en la que los profesores desarrollen sus conocimientos y el uso que los alumnos hacen de las nuevas tecnologías. Por un lado, ha aumentado la participación del profesorado en comunidades de profesores y esto permite que aprendan unos de otros y que se comparta el conocimiento. Y por otro, cómo no, está la influencia de las nuevas tecnologías en la vida de los alumnos. Los estudiantes tienen muchísima información y muchísimo conocimiento a su alcance, por lo tanto, adquieren en este conocimiento de una manera independiente y también hacen uso de medios tecnológicos tanto en casa como en el aula. Por lo tanto y afortunadamente la enseñanza aprendizaje basada en la memorización de conceptos está desapareciendo para dar paso a métodos de enseñanza basados en la experimentación, en la manipulación y en una relación directa con el conocimiento. Y ahora os voy a dejar por aquí el link a un vídeo donde os hablaré de iniciativas concretas que se están llevando a cabo en España a nivel educativo. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.